Y mucha atención que este es otro golpe durísimo al narcotráfico en Colombia. La Armada colombiana, eh, en compañía o con la ayuda de eh, la Armada de Panamá y también de los Estados Unidos, lograron la incautación de 5.5 toneladas de cocaína. Esto es eh, otro golpe durísimo al narcotráfico. Veamos aquí cómo pasaron las cosas. La Armada Nacional, en una operación multinacional con Panamá y los Estados Unidos y una operación conjunta con nuestra Fuerza Aérea, logró la interdicción de clorhidrato de cocaína más grande en el Mar Caribe que se ha logrado en el año 2023. Esta operación con guardacostas y unidades de superficie, logran la interdicción de tres embarcaciones que suman Alrededor de 5.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. El primer evento logra la interdicción con nuestro grupo aeronaval del Caribe y una unidad de guardacosta parar una lancha la cual tiró al mar aproximadamente 1.915 kilos de clorhidrato de cocaína. Un segundo evento donde se logra interdictar una lancha con 88 bultos, que en su interior tenía más de 2.1 toneladas de clorhidrato de cocaína a bordo. Y un tercer evento que se logra con el Senan de Panamá y un patrullero marítimo norteamericano y colombiano, que en el desarrollo de una persecución logran que la lancha finalmente arroje los paquetes al mar, recuperando 56 bultos que dieron 1.367 kilos de clorhidrato de cocaína incautado. Con esta incautación se logró evitar que llegaran al mercado negro más de 13 millones de dosis que afectan a la juventud y a la salud del mundo entero. Bueno, ahí ya ustedes lo pudieron ver, así pues que eh, sigue firme la orden del de presidente de la República de golpear directamente a los exportadores, de golpear directamente. ...a los empresarios del narcotráfico, a los empresarios de la exportación de cocaína... ...y de no atacar los camp los campesinos eh, que cultivan eh, una pequeña parcela de, de esta mata. Sí, pues que eh, esto es un golpe duro, el presidente anunció precisamente este fin de semana que uh, se estaba cogiendo más o menos eh, 1.5 toneladas o 1.6 toneladas por día y que la meta era que el próximo mes subiera a 2 toneladas por, por día y eh, vemos pues que ya los resultados comienzan a aparecer. Bueno, esto es un, un, un avance del de, eh, cumplimiento que está dando este gobierno también en la lucha contra el narcotráfico. Así pues que eh, muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Eh, nos vemos más tarde. Chao, chao.